Buenos días, estimados mediadores y estudiantes. Con el presente Recurso de Realidad Aumentada, (RA) se pretende introducir al estudiante el conocimiento, uso y características de los organizadores gráficos. En este recurso podemos ver botones con imágenes en 3D, las cuales nos llevan a distintos enlaces que contienen información relevante sobre los organizadores gráficos a tratar. Igualmente, el recurso posee una lista similar a un menú relacionado con los botones antes indicados. Finalmente, cuenta con una iconografía sobre los derechos de autor y Creative Commons, asimismo su biografía respectiva. Muchas gracias.